Buenas, ¿qué tal? Eh, esta sesión va de cómo construir un bot en .NET Pero vamos a empezar agradeciendo a la organización de la .NET, a los patrocinadores y por supuesto a los asistentes porque gracias a todos vosotros esto es posible Y bueno, sabéis que lo recaudado en este evento se va a donar a la Fundación Goma Espuma yo soy Elena Salcedo, soy ingeniera de software, trabajo en Intelequia y programo, entre otras cosas, bots. Tanto en el trabajo como en mi tiempo libre. Estoy a esto de que me salgan por las orejas. Eh, soy Microsoft MVP y entre mis aficiones está la de jugar con los Legos eh, y si es con amigos pues mejor. Y nada, últimamente en mi casa parece la jungla y no me arrepiento. Eh, bueno, estoy aquí porque... Eh, me he embarcado en un side project que va a consistir en crear un bot para TrackSeries, que es una web que tienen unos amigos y esta web tiene ya eh, cerca de 85.000 usuarios, o sea que es grandecita. Eh, y bueno, TrackSeries te permite seguir tus series favoritas. Llevar un recuento de tus episodios vistos Que quizás por el nombre pues, os lo podríais imaginar Y eh, te muestra qué episodios tienes eh, según van saliendo O sea que es eh, súper útil para no perderte nada y Para que no te hagan spoilers hacerlos tú <risa> eh, Y bueno, aparte de esto también se puede ver en qué estado de la serie Si eh, está, o sea, puedes ver si se está emitiendo o si ya está acabada Si la han cancelado o, o tal Pero bueno, yo vengo aquí a contar lo que es un bot que, que es mi tema. Eh, vemos aquí que pone aquí divino nombres como asistente virtual o asistente inteligente pero la cosa es que un bot es un proceso de automatización de tareas. Raso. Lo que vamos a hacer hoy aquí es un API que se ayuda de servicios cognitivos eh, para descifrar la intención que tenga el usuario o para incluso darle una respuesta al usuario y también se va a ayudar de otros servicios, puede ser cualquier otro API, eh, cualquier otro sistema de terceros, eh, para poder dar una respuesta al, al usuario. Y bueno, lo guay de esto, lo guay de Bot Framework, es que te permite tener tu código centralizado, o sea, programar una vez y publicar en varios canales, en muchos pues vamos a ver el flujo que se da cada vez que un usuario escribe en, en el chat desde su dispositivo a través de un canal. En este caso vamos a usar el canal de Direct Line para poner un web chat en eh, la web de TrackSeries, aunque hay otros canales. Por ejemplo, está el canal de Telegram, el de Facebook, eh, el de Alexa, que es un canal que se ha puesto hace relativamente poco. Eh, antes eh, el canal de Alexa... Se podía usar, pero no era un canal oficial. Estaba en el repositorio de la comunidad de VozBuilder eh, y poco a poco lo han ido migrando. Eh, lo han ido migrando hacia, hacia eso, para que fuera un canal oficial. Ya actualmente en el portal de Azure puedes seleccionar Alexa como canal. Y no me sorprendería que otros canales como Google o WhatsApp eh, también se pasaran a, a ser oficiales porque también están en este repositorio público de, de la comunidad. Uh, más canales oficiales que podemos usar, pues está también Teams, está Skype, eh, Line, no sé si alguien utiliza eso, pero también está y hay eh, bastantes más, hay también SMS, etcétera podéis echarle un ojo para, para ver todos los que hay, la verdad es que son un montón. Bueno, el caso es que cada uno de estos canales va a comunicar el usuario con el bot a través del de bot service, que es esta pelotita que tenemos para aquí. Eh, este servicio de Azure va a ser el encargado de recibir las peticiones que tienen los distintos canales, eh, porque cada canal manda los mensajes de una manera distinta, cada uno es de un padre. Entonces, el bot service se encarga de eh, unificarlo todo y de comunicárselo al bot con un esquema único para que al bot siempre le llegue más o menos lo mismo y le dé igual le sea transparente desde qué canal viene entonces el bot lo vamos a programar en C sharp pero también lo podéis programar en Java en Python o en Node. Eh, el mensaje que llega al bot eh, está escrito en lenguaje natural, o sea, lo que ha escrito el usuario obviamente está escrito en lenguaje natural, que es como hablamos nosotros, pero el bot es una máquina y por sí mismo no sabe qué hacer con eso, así que se va a ayudar de diferentes servicios cognitivos para mm, saber qué responder al usuario. Eh, existe un servicio cognitivo en Azure que se llama LUIS y que hace precisamente esto, detecta la intención que tiene el usuario eh, y da una respuesta al bot le dice qué intención ha tenido el usuario para usar LUIS tendré que crear los recursos en Azure y vemos cuando lo estamos creando que nos pide eh, nombre, región y tier para dos recursos distintos, a uno le llaman authoring resource y al otro le llaman Prediction Resource. El primero, el Authoring, sirve para crear el modelo de LUIS. Sirve para entrenarlo, para eh, testear. Eh, aquí también se llama cuando vas a publicar el modelo en producción, eh, etc. Es decir, el Authoring Resource es para gestionar eh, LUIS. Y este solo va a estar disponible entonces en cuatro regiones ya que realmente no necesitamos que sea una respuesta inmediata porque las gestiones que vamos a hacer aquí realmente no, no requieren de una velocidad excesiva pero el segundo el prediction resource es al que vamos a atacar desde el bot eh, es el que nos va a devolver la intención y, y aquí cuando ya llegamos aquí ya se tiene el modelo publicado y ya se tiene todo este eh, este recurso va a estar disponible en bastantes más regiones porque eso influye directamente el delay en cada uno de los mensajes que nos manda el bot. Bueno, pues hemos creado un modelo que tiene varias intenciones. Por ejemplo, la de seguir serie, la de marcar como visto, eh, ver series pendientes, qué ver, etc. Mm, varias. Y esto va a seguir creciendo, no hace falta que lo creemos todo de una. Además de intenciones, <coughs> voy a tener también entidades. Tenemos una entidad predefinida de tipo fecha, esto ya viene con Luis, está predefinida, nosotros no hemos tenido que entrenarla, y tenemos otra eh, entidad custom que contiene una lista. Cada elemento de la lista contiene una key que será el ID de la serie y una lista de sinónimos que ahora mismo solo tiene un elemento, esa lista de sinónimos, eh, que es el nombre de la serie pero podemos entrenarla con más por ejemplo si un usuario nos dice el programa de Jordi Cruz Luis sabrá que el programa de Jordi Cruz es sinónimo de Art Attack entonces devolverá ese ID así el usuario cuando escriba el nombre de una serie eh, al bot le llegará directamente el ID que es algo que entiende perfectamente y bueno, este servicio pues entonces le eh, devuelve a nuestro bot la intención que él considera más probable eh, de entre el modelo de intenciones que, que, que tenemos entrenado. En el caso de que Luis considere que no encaja lo que ha dicho el usuario con ninguna de las intenciones que tiene entrenadas dirá al bot que la intención es none, es decir, que no ha encontrado ninguna que encaje. Entonces, el bot en este punto eh, sigue sin saber qué hacer con la pregunta que le ha hecho el usuario. Pero gracias al cielo y a la gente que ha diseñado esto, eh, el bot tiene unas en la manga, que es un servicio cognitivo que se llama Quanamaker. Quanamaker es una base de conocimiento que se compone de varios pares. Eh, estos pares están compuestos de preguntas y respuestas, y varias preguntas y una respuesta que están escritas, todo todo esto está escrito en lenguaje natural. Eh, cada par es un clave valor y la respuesta es la clave, es la, la respuesta es única, pero podemos tener varias, respuestas, varias preguntas para una misma respuesta. al momento de crear eh, una Knowledge Base podemos elegir si eh, coger la estable o coger la de preview. En este caso vamos a coger la de preview porque han hecho una cosa bastante interesante, que es eh, coger todo lo que era Qana Maker eh, Manage y meterlo como una cualidad del text analytics. Entonces vamos a tener mucha más funcionalidad. Bueno, como siempre, eh, en todos los servicios de Azure nos va a pedir eh, la suscripción donde vamos a poner el recurso de QANEI. Eh, nos va a pedir el tier que le queremos poner, eh, la región, etcétera, etcétera, y nada, le damos a crear. Vale, y eso, y vemos que nos crea eh, un Cognitive Services de, de tipo QA y, y un search. Le damos a refresh para que salga, eh, nos dé la opción de elegir el QA que ya hemos creado, y bueno. Una de las cosas eh, interesantes que tiene esta preview es que vamos a poder alimentar esta base de conocimiento con textos que, que no sean solo de preguntas y respuestas, sino que el servicio extraiga las preguntas y respuestas de, de ese texto. Eh, al crear la base de conocimiento podemos partir de alguna página de fax de una web eh, que ya tengamos creadas, podemos hacer una lista de preguntas eh, eh, y respuestas en Word y tal, podemos pasarle un Excel, podemos pasarle incluso un PDF, o sea que el Quanah Maker se lo come todo. Eh, y además de esto, para eh, meter conocimiento a esta base de conocimiento de Quanah Maker además de todo esto podemos darle una personalidad, que es a lo que llaman chit-chat. Si yo quiero, eh, puedo darle una personalidad amable, le puedo dar una personalidad formal, eh, puedo hacer mm, como que eh, parezca que se preocupa por, por el usuario, pero mm, yo quiero hacer un bot que se parezca a Bender, el de Futurama, así que voy a elegir una personalidad que es la de Witty, que viene a ser ingenioso, eh, que la verdad es que tiene unos puntazos muy buenos. Bueno, una vez creada la aplicación de Quaney, eh, voy a meterle algunas frases típicas de, de vender para que veamos que todo esto se puede editar. Lo que tengo que hacer es primero buscar eh, la, si, si, esa respuesta, si esa pregunta ya está respondida y en ese caso pues editar la respuesta en vez de hacer varios pares para que no se peguen entre ellos. Entonces eso, voy a editar alguna respuesta de por aquí, aunque también puedo Añadir un nuevo par, si veo que no hay nada entrenado con, con las preguntas que yo quiero hacer, pues añado un nuevo par y le doy una respuesta. Doy a Save a Train y a, y a Publicar y ya lo tendríamos en producción, ya se, puede, ya se podría usar. Entonces, volviendo al diagrama, este servicio devolverá al bot la respuesta que más puntuación haya tenido, de manera similar a lo que hace Luis. Entonces el bot no tiene más que reenviar eh, lo que le ha dicho Q&A directamente al usuario. Y me diréis que ¿cómo montamos este ThingLaw? Bueno, pues podemos empezar por crear los servicios de Azure eh, escribiendo en el Marketplace weba bot, nos va a crear los recursos necesarios para desplegar un bot. Eh, en la creación nos va pidiendo pues, lo típico, los nombres, región, el tier y demás campos y como resultado vamos a tener un bot service, la web app que tendrá el código de nuestro bot, el app service plan que contiene la web app que tiene nuestro eh, código y una application insights. Y este application insights va a estar vinculado con el bot service y las credenciales de Bot Service van a estar eh, ya en las, en el bot, en, en las settings de, de la web pues está todo ya conectadito y configurado para que mm, te, te diga un hola mundo maravilloso. Y bueno, si buceamos en la configuración del Bot Service, veremos que eh, hay aquí una cosa que se llama Message Endpoint. Este es el endpoint de nuestra web app que va a atender los mensajes que nos retransmita el bot service. O sea, en mi web app voy a tener que tener un controlador que atienda en este encuentro. En cuanto al código, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues creamos una aplicación de ASPNet Core para desarrollar el bot. Creamos un proyecto de ASPNet Core 5, eh, ya que el bot no es más que una API. Y eh, como hemos visto... Eh, es necesario crear el endpoint eh, con un método post que atienda en api barra messages y este controlador va a pedir al adapter de bot framework que nos, eh, que nos procese la petición y se la pase a nuestro bot. Para esto pues vamos a hacer la clase bot. Tenemos que instalar la librería de bot builder para heredar del activity handler. Esta clase de el Activity Handler implementa la interfaz Ibot y nos provee una serie de métodos que nos van a ayudar a enfrentarnos a las diferentes situaciones que tendremos con, con el usuario. Por ejemplo, OnMembersAdded, que nos sirve para detectar cuando un usuario se incluye en la conversación. El OnMessageActivity, que salta cuando un usuario manda el mensaje. El OnReactionsAdded que se ejecuta cuando alguien reacciona a un mensaje. En los canales que lo permiten, por ejemplo, Teams, cuando alguien le da me gusta a mi, a mi mensaje, pues mmm, nos va a llegar a, a, a ese método. Y también tenemos otros, bueno, tenemos un montón, como veis, eh, tenemos otros, por ejemplo, cuando el usuario está escribiendo, pues también se nos puede notificar, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya que estamos aquí, vamos a empezar haciendo un hola mundo, y para eso vamos a hacer un override al onMembersadip para saludar al usuario por primera vez. Eh, al establecer la conversación primero se une el usuario y luego se une el bot. Y solo queremos mandar un mensaje eh, a la conversación cuando se una el usuario. Bueno, hasta aquí Hello World hecho. Eh, aunque... ¿Qué pasa si el usuario nos escribe un mensaje? Bueno, cuando el usuario escribe un mensaje va a llegar una actividad al OnMessageActivityAsync. En este punto el bot delega en los diálogos. Para llevar el estado de los diálogos es necesario tener un ConversationState que se va a encargar de guardar el estado de cada uno de los diálogos que se encuentra en ejecución. Tenemos que sobreescribir el método onTurnAsync para guardar el contexto entre turnos después de cada ejecución. Es decir, primero que se ejecute el base, que haga lo que tenga que hacer y antes de salir guardamos todo. En el onMessageActivityAsync el bot llamará al diálogo principal que se llama RootDialog. Se puede llamar como vosotros queráis, yo lo llamo RootDialog. Eh, para usar diálogos tenemos que instalar la librería de BotBuilder BotBuilderDialogs y bueno, hay varios tipos de diálogos, en esta demo vamos a usar cuatro el dialog que tiene su propio set de diálogos interno ¿Qué es esto de un set de diálogos? Bueno, pues es eh, necesario que los diálogos estén en el mismo set para que se vean si de uno queremos redirigir a otro, se tienen que ver si no se ven, eh, entonces te va a decir que no encuentra el ID de ese diálogo en su set de diálogos. Bueno, este Component Dialog, como bien indica su nombre, es un diálogo que se puede componer de otros diálogos. Tenemos también el Waterfall Dialog, que define una secuencia de pasos para facilitar mmm, eso, hacer eh, procesos eh, secuenciales. Se ha diseñado para formar parte del component dialog, es decir, no vais a ver eh, el waterfall dialog usado así el solito. También tenemos el prompt dialog, que el prompt dialog pregunta al usuario cierta información y devuelve un resultado al diálogo que le llama. O sea, eh, este prompt dialog se queda preguntando en bucle hasta que consigue una respuesta del usuario correcta. Es bastante pesado. Eh, o hasta que alguien lo cancela, que también mmm, puede ser. Y por último, vamos a usar el diálogo de Cuanamaker, que Este diálogo lo que va a hacer es automa vamos este diálogo lo que hace es automatizar el, el acceso al servicio de Quanamaker. Vamos, que eh, nosotros no vamos a tener que usar, eh, que no vamos a tener que programar las llamadas a Quanamaker. Porque este diálogo lo hace por nosotros y realmente hacer una llamada a una API para recoger una respuesta no es muy costoso, pero si queremos hacer algunas cosas más en profundidad con, con Quana Maker, como puede ser el Active Learning o cuando se usa multiturno, pues eh, sí, que es, sí que es útil este, este diálogo. No vamos a entrar en cosas muy deep de esto porque está fuera, fuera del scope de, de la demo, pero es bastante interesante, echarle un ojo si tenéis ganas. Y bueno, eh, todos los diálogos pueden empezarse, eh, quedarse a la espera, esperando por la respuesta de un usuario o porque están a la espera de que termine otra tarea, otro diálogo tal, eh, pueden continuar su ejecución cuando les toque y pueden terminarse. Vamos a volver al, al, al código. El root dialog es la raíz del árbol de diálogos. En este punto se va a ramificar eh, con tantos diálogos como funcionalidades eh, vayamos a, a hacer. Normalmente cada funcionalidad está asociada con una intención de Luis, para eso creamos el modelo de intenciones y tal. Bueno, es muy probable que queramos recuperar la respuesta de Luis eh, en varios diálogos distintos, porque no solo tenemos la intención, que a lo mejor al principio solo nos vale con la intención y luego ya nos olvidamos, pero como también tenemos entidades, quizás alguno de los diálogos que tenemos por ahí necesita saber eh, si el usuario ha dicho alguna entidad en... En, en una de las respuestas que haya por ahí metida en, en uno de los diálogos. Así que nos conviene tener esta información eh, accesible desde cualquier diálogo eh, a través de, de eso del contexto. Bueno, pues por esto vamos a crear un middleware, que es eh, un middleware de BotBuilder, y va a hacer la petición a Luis y la va a guardar en el Conversation state. Volviendo al Root Dialog, eh, vemos que va a consistir en un Waterfall Dialog con dos Steps, el primero para recuperar del Conversation State la intención de Luis y el segundo para redirigir al diálogo que toque según eh, la intención de, que, que hayamos cogido. Bueno, como veis, eh, me está saliendo un Switch eh, bastante grandecito y esto es probable que siga creciendo. A mí me gusta utilizar el patrón, el patrón Strategy para, para redirigir los diálogos de Luis eh, dependiendo del intent que haya detectado. Pero la verdad es que el Case es más legible y si llega alguien de fuera a leer nuestro código, pues eh, es más fácil. Pero vamos, eh, el Strategy está bien para que no se nos creen clases que eh, sean monstruos. Y bueno. Um, todos estos diálogos que estoy poniendo en el case eh, se han de añ añadir también al set de diálogos del root para que los pueda ver y se pueda, los pueda referenciar. Bueno, vamos a diseñar el flujo de conversaciones que tenemos cuando un usuario pregunta qué serie veo. Eh, tiene más chicha esta, esta rama, así que vamos a ver. Bueno, Track Series tiene varias maneras de contestar eh, a esta pregunta. Le puede mostrar las trending series, las series pendientes que tiene o incluso recomendar eh, series en base a lo que ya ha visto. Bueno, pongamos que el usuario quiere que le enseñe las trending series. De nuevo vamos a necesitar recoger más información para poder dar una respuesta. Cuando hayamos terminado de recoger toda la información ya le mostraremos al usuario lo que venía a buscar. Todo esto, a todo, a todo este diálogo lo vamos a llamar What to Watch Dialogue. Pero realmente es un diálogo compuesto por otros, es decir, es un Component Dialogue. Eh, ¿Compuesto de quiénes? Pues eh, aquí vemos que contiene otro diálogo, eh, diálogo que será el de Trending Shows Dialogue. Además, este, dia, este es un diálogo independiente que se va a poder ejecutar sin depender del what to watch dialogue Porque si Luis detecta la intención de trending shows, es decir, un usuario que le diga eh, oye, ¿qué series son las que están ahora eh, en el momentazo? Pues entonces le va a saltar el, el diálogo de trending shows. Eh, bueno, aparte de este diálogo de trending shows, esto se descompone en más dialog, tenemos dos prompt dialog, uno de ellos pertenece al what to watch dialog y el otro pertenece al eh, trending source dialog, pues vamos a ver cómo esto se pasa a código, vamos a crear este what to watch dialog, como hemos visto eh, va a ser un component dialog que contiene un waterfall con un step para mostrar las opciones de series trending pendientes o recomendadas y otro step que redirija al diálogo correspondiente. Vamos a usar el método de replace en lugar del de begin porque este diálogo padre no tiene nada más que hacer y el replace dialog lo que hace es sustituir eh, los diálogos que había en la pila para eh, poner el suyo, bueno y como antes cada uno de los diálogos que se puede usar eh, debe estar en el set de diálogos, cuando tenemos varios diálogos en el set tenemos que decirle cuál es el que está en el top de la pila para saber con cuál empezar el diálogo, o sea en este caso el waterfall dialog eh, va a ser el, lo primero que queremos que, que se ejecute. Mm, vamos ahora a implementar el diálogo de trending shows que al igual que el anterior es un component dialog compuesto por un waterfall dialog que contendrá un step para pedir el rango de tiempo a consultar y otro para mostrar un carrusel, es decir una lista eh, de las trending series que nos devuelve track series al pedir el rango de tiempo me voy a ayudar de un choice prompt que eh, se quedará a la espera de que el usuario conteste cuando lo haga Devolverá el resultado y yo podré recoger, eh, yo lo, puedo recoger este resultado en el siguiente step. Y ya teniendo toda la información necesaria para hacer la llamada track series, recupero las trending series y las convierto a attachments. Eh, un attachment va en la actividad que le mandaré al usuario. Este tu attachment que veis aquí se encarga de crear una card eh, por cada serie. Y convertirla en attachment. No tiene mucha ciencia, la verdad. Y bueno, el diálogo de Pending Series eh, en principio es muy similar y hasta aquí todo perfecto y maravilloso. Pero, ¿qué pasa si el usuario ha de estar logueado en TrackSeries para que TrackSeries nos dé las series que quiero mostrar? Pues aquí hay. Eh, mmm, varias identidades que tiene el usuario. Por un lado es identificado por el canal, es decir, se pide un token a direct line para establecer la conexión con el Bot Service al inicio de la conversación, pero es que además de esto, además de estar identificado en el canal de direct line un usuario puede estar también identificado por otro servidor de identidad. Eh, en este caso va a ser track series Así que necesito un paso anterior en mi waterfall que recupere el token del usuario. Como las acciones de recuperar el token pueden repetirse en varios diálogos distintos, vamos a crear un nuevo diálogo reutilizable que se llame GetTokenDialog. Este GetTokenDialog me va a dar directamente el token en, en su resultado, así que ya podré incluir el token en la llamada al cliente track series y así eh, terminamos el diálogo de pending. Vamos a hacer ahora el diálogo de get token dialog. Bueno, el JavaScript de la ventanita del web chat puede enviarme el token en una propiedad que se llama channel data. Esta propiedad está en la actividad, en cada actividad que me manda eh, el bot service, o sea, cada vez que un usuario me escribe, por ejemplo, me va a llegar una actividad de tipo mensaje, pues en esta actividad hay una propiedad que se llama channel data. Y que me mandase por aquí el token sería estupendo porque yo no tendría que pedir eh, logar al usuario, pero en caso de que el canal no me lo dé, eh, que es este caso, eh, voz Framework nos ofrece un diálogo para hacer login que queda un poco feo si el usuario ya se ha logado en la web y tú le pides logarse en el bot, o sea que lo del de el channel data es bastante útil. Pero bueno, vamos a ver cómo hacer login con un diálogo. Eh, este diálogo va a necesitar un connection name eh, para acceder a, la a las settings de la conexión y estas settings se van a configurar en Azure, en el bot service. Hay un botoncillo por ahí que dice Añadir OAuth Connection Settings, así que debemos poner el nombre del Connection Name que vamos a usar eh, en el diálogo y elegir el Provider que, que vamos a usar. El Provider de Track Series es de tipo eh, Generic OAuth 2. Bueno, Ya teniendo el Connection Name vamos a volver al código. Eh, yo me he inyectado en mi clase con un iOptions e eh, el connection name este, que habéis visto ahí aparecer algo automágicamente. Eh, bueno, eh, en este diálogo eh, se va a intentar recoger el token, en el de OAuth se va a intentar recoger el token si ya se había logueado antes, es decir, no vamos a hacer eh, logarse al usuario cada vez que se ejecuta un diálogo que necesite el token, sino que va a intentar recuperarlo por sí mismo. Y si al usuario es la primera vez que se le pide el login, pues entonces se le va a mostrar una tarjeta de, de login. En el canal de Direct Line, que es el que estamos usando ahora mismo, también hay que habilitar OAuth y poner un dominio en la whitelist. ¿Esto del dominio significa que solo voy a poder atacar al bot desde este dominio? No. Es que esto se puede comportar de dos maneras diferentes. Tal cual está ahora mismo, eh, después de que el usuario se haya logado, DirectLine le da un código para que lo escriba en el bot. Y esto es feo. Me parece feísimo. Así que, bueno, ¿esto se puede quitar? ¿Se puede quitar este código? ¿Se puede quitar el código mágico? Sí. Y mirad qué diferencia. O sea, no tiene nada que ver, por favor. Vale, pues os voy a contar cómo se hace esto. Nosotros eh, bueno, nos podemos librar de, del código mágico si al inicio de la conversación, cuando le pedimos el token a DirectLine, en lugar de hacer la llamada que hacemos normalmente, que es esta, le pasamos una whitelist de dominios. Si DirectLine recibe la petición de su token desde un dominio de la whitelist, el diálogo de OAuth no nos pedirá el Magic Code. Cuando nos pedía el código, el usuario al meterlo en el chat, manda una actividad de tipo mensaje, como cualquier eh, otro mensaje que haya escrito. Así que esto le llega al dialog de OAuth y es capaz de seguir su ejecución. Pero cuando no tenemos código, cuando no nos pide el código, eh, al bot lo que le llega no es un mensaje, es un evento. Y mmm, el Activity Handler también nos deja hacer override a un método que se llama onTokenResponseEvent eh, y es en este punto específico en el que tenemos que gestionar esta petición, al igual que hemos hecho en el On Message activity para que llegue al los que se había quedado esperando y pueda continuar la ejecución. Pues vamos a probar la demo que hemos hecho. Aquí tenemos a Vender, está puesto en una web. Y estamos en el punto en que queremos que los usuarios de la web eh, se den cuenta de que existe el bot. ¿Qué podemos hacer para esto? Pues poner un cartelito que lo que hace es molestar y estoy segura de que llamará la atención. Así que habrá usuarios que hablen con el bot por el simple de hecho de, de, de ver que es ese cacharro que le está molestando. Aquí lo que Vender está diciendo es, hola soy Vender, mi historia es como la tuya, solo que la mía es más interesante porque hay robots. Vamos a ver qué nos dice. Se está abriendo la conversación, nos unimos nosotros y se une el bot. Y dice, I'm Bender, baby. Esto me lo está dando el onMembersAdded que, que implementamos al principio, el de Lola mundo. Le voy a decir que, ¿quién es? Who are you? Y vemos que tiene una respuesta similar, I'm Bender, baby. Please insert liquid. Pero esta respuesta ya me la está dando Q&A vamos a decirle otra se lo estamos escribiendo mal para que diga oye, esto que es la puntuación que me ha dado el Quanamaker eh, no es alta para, ninguna de, para ninguno de los pares que tengo entrenados así que te voy a dar los dos pares que más puntuación tiene y tú me dices eh, si hay alguna de aquí que te satisfaga vale, pues eh, efectivamente una de ellas es, me gustaría que me contases un, chi, un chiste y la otra dice, I'm just missing with you. Pero bueno, hay otra opción que es ninguna de las anteriores. Si clicamos en ninguna de las anteriores nos va a decir que gracias por el feedback. Y este feedback lo vamos a poder encontrar en el servicio de WannaMaker. Pero estos botones que están aquí siguen siendo clicables. Es decir, si ahora yo le digo que me cuente el chiste, me va a decir, ¿sabes lo que siempre me anima? Reírme de los problemas de la gente. Esto también nos lo está eh, devolviendo el Quanamaker, así raso. Eh, todo esto ha ido a Luis a preguntar qué intención ha tenido, no ha detectado ninguna intención y entonces ha ido a preguntar al servicio de, de Quanamaker. Pero vamos a probar lo que hemos estado implementando nosotros, los diálogos. Vale, eh, voy a decirle: tú i pending episode, Me voy a decir: mmm, Lógate para, para ver esto. Esto me está atendiendo el eh, diálogo de, de pending episodes, el mm, solito. No está dentro del de diálogo de WhatsApp. What to Watch Dialogue O sea, estamos probando cada diálogo por separado O sea, cada diálogo es independiente Y funciona por sí mismo Vamos a eh, loguearnos Me voy a loguear con Twitter Vale Te estamos redirigiendo Ya estoy logueada Ahora está yendo a buscar la petición a Track Series Y me devuelve los Pending Episodes Aquí los tengo todos Le voy a decir que esto mmm, No me mole Ah uh, Sometimes I like to take a break from, uh, from being awesome. Eh, realmente, esto no es una de las frases entrenadas de vender que tenemos, eh, es eh, una de las frases que tiene el chit chat de Witty, eh, que, que además de ingenioso es un poco gordo y le pega mucho a vender. A bueno, vamos a decir, eh, vamos a preguntarle también por el diálogo más grande que tenemos, el que diseñamos. Eh, what, do, mm, what, oh, ¿cómo es what, what to what esto. Vale. What. to watch. What. What to watch. What watch. Bueno, eh, no sabes qué ver. Eh, mi sugerencia es que me veas las trending shows a ver si alguna te piache. Y me dice las de hoy, las de la semana pasada o las del mes pasado. Vale, pues eh, quiero ver las trending de todo el mes. Y aquí veo que está Friends, pues le voy a decir, oye, dame más detalles de Friends. Esto no lo teníamos implementado y va a fallar él muy elegante diciendo que algo ha fallado, que está muy avergonzado y que ojalá todos estuviéramos muertos. <risa> bueno... Pues hasta aquí la demo, espero que os haya gustado o os haya servido algo de lo de aquí y muchas muchas gracias a los que habéis visto esta sesión, los que habéis participado en este evento y, y nada, espero que disfrutéis eh, un montón de, de la .NET y si queréis contactarme pues ya sabéis eh, dónde estoy por ahí está mi Twitter y, y nada, probablemente esté por aquí cerca. Nos vemos en la comunidad. Hasta luego.